¿Cómo imagina la juventud valenciana las ciudades del futuro? Apestim, el proyecto liderado por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia para fomentar la curiosidad científica entre las personas más jóvenes, especialmente las niñas, entregó los premios de su tercera edición. En esta ocasión... AppSteam retaba a jóvenes estudiantes a que diseñaran la ciudad del futuro con ayuda de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la UPV, destacó el éxito de esta esperada edición. Hemos definido el día como la fiesta del talento. Es la tercera edición, ha superado todas las expectativas y, y más de casi 2.500 alumnos de 118 centros. Entonces es la, la demostración de, del interés por las STEM, yo creo que va calando y, y estamos, estamos felices de, del trabajo que se está haciendo. El rector de la Universidad, José Capilla, valoró la importancia de iniciativas como AppSteam. Realmente tenemos un problema como sociedad, la falta de vocaciones científico-técnicas. Eh, bueno, hay cantidad de empresas en este momento, administraciones, pidiendo determinados titulados o tituladas que no somos capaces de proporcionar. Entonces, bueno, esto supone un esfuerzo para motivar muy aguas arriba a los que serán futuros estudiantes universitarios eh, bueno, y enseñarles que las ciencias, que las técnicas tienen mucho que aportar. Al acto de entrega de premios acudió también el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Cree que es muy importante que de alguna manera en unos momentos en los cuales ya molta gente que está en atur y titular superiores me estoy referiendo y por otra banda hay franjas de titular superiores que no tienen suficiente personal y aquí en el Politécnico eh, això sabe muy bien eh, en determinadas rames eh, de las cuales parlem hoy creo que es muy importante orientar en la medida de lo que es posible eh? o sea, a la gente en esta dirección. En la categoría Dreamers, los ganadores fueron el Colegio Público Federico García Lorca, el IES Molí del Sol y el IES Lamar. En la categoría Makers, los premios fueron para Rivas Luna, el Centro de Estudios Marni y el IES y en la categoría Coders, los premiados fueron el Colegio Vilabella, el Colegio Jesús María Fernando el Católico y el IES Districte Marítim.